de comenzar con el video quiero agradecer a los tres miembros del canal Felipe Allende Mayorga, Oski y Club de Autos 866. Muchas gracias. Hola hermanos de YouTube, ¿cómo están? Creo que este video va a ser interesante tanto para los que están interesados en obtener superpoderes, en obtener poderes psíquicos sobrenaturales, como tanto en los que no están interesados porque hoy vamos a ver cómo obtener cualquier cosa desde cosas materiales, como lo puede ser eh, dinero, una playera, un auto, un videojuego cualquier cosa que tú desees en la vida, algún lujo también cómo obtener poderes psíquicos, cómo poder levitar Cómo poder volar, cómo hacer una bola de energía con la mente, cómo, dom cómo, cómo dominar el fuego, cómo dominar la ele electroquinesis. Hoy vamos a aprender a cómo desarrollar eh, cual eh, cualquier poder cual o, o a obtener cualquier objeto material con el, el poder de la ley de la atracción. Esto es más complejo de lo que parece, ya que he estado investigando, he estado haciendo una serie de investigaciones exclusivas mmm, con la que hemos llegado a una conclusión. Eh, en la teoría de la ley de la atracción, que bueno, más que una teoría es una realidad, es una cosa que tú existe y si lo sabes aplicar, puedes obtener eh, cualquier cosa se nos dice que para eh, que tú obtengas lo que quieras me pregunto en qué estás pensando en, pe en, en qué es lo que quieres algún objeto mucho dinero eh, no lo sé algún objeto en específico que cueste mucho dinero tienes que para obtener este objeto tienes que visualizar tienes que imaginarte que ya tienes este objeto y tienes que ponerle toda la emoción eh, tienes que emular tienes que como fingir de una manera real como si ya lo tuvieras para que ese objeto o esos dólares aparezcan de la nada o te lleguen de alguna otra manera de la manera que sea pero te van a llegar o te van a aparecer ese objeto. Eh, como lo digo, es más complejo de lo que parece. Porque si sí es verdad, tienes que imaginártelo, tienes que visualizártelo. Pero la complejidad de esto está en que tienes que imaginártelo de manera muy real. Y la verdad es que eso es muy difícil. Sin embargo, si bien es muy difícil imaginártelo estando en tus cinco sentidos, estando consciente y que quizás no lo vas a poder lograr tan fácilmente porque esa no es la manera correcta existe una manera en la que tú puedes obtener cualquier cosa que desees cualquier cosa, desde algo material hasta un poder psíquico para esto tienes que eh, entrar en un estado de hipnosis tienes que eh, hacer que alguien te someta a un estado de hipnosis que un estado de hipnosis es un estado subconsciente en el que se tiene acceso a, a todo el potencial del cerebro entonces si tú quieres hacer funcionar de manera correcta la ley de la atracción vas a tener que hacer que alguien te ponga en un estado de hipnosis porque una vez que tú entres en un estado de hipnosis no vas a, a, a estar consciente lo que va a estar consciente va a ser tu subconsciente y es ahí cuando tú vas a poder tener visualizaciones cuando tú vas a poder tener imaginaciones muy reales, imaginaciones muy lúcidas, como si se tratara de un sueño de un sueño muy real o de un sueño lúcido, un sueño, eh, los sueños son precisamente algo que parece real, son eh, como pues simulaciones, eventos, imaginaciones que parecen real, pero en este caso va a ser una imaginación por eso es importante que entremos en un estado de hipnosis porque si entramos en este estado de hipnosis eh, es ahí cuando nosotros vamos a poder eh, tener la capacidad de imaginar qué es lo que queremos visualizar para la vida real es decir cuando yo entré en un estado de hipnosis eh, entrando ya en un estado de hipnosis no lo sé yo me visualizo eh, en un coche nuevo es un ejemplo que estoy poniendo nada más ya después de que me visualice estando en un estado de hipnosis en un coche nuevo una vez yo despierte ese coche se va a materializar porque lo estoy creando con mi mente, eh, en un estado en el que tengo el control total de mi poder, porque eso, eso que estoy viendo en esas visualizaciones, en esas imaginaciones, eh, no percibe que es algo eh, falso, es decir, lo percibe como si fuera algo real y por eso lo está materializando, está creando eh, materia porque lo percibe como, como si fuera algo real por lo tanto como nuestra, nuestra mente cree que es algo real lo materializa y lo hace físico, lo hace real entonces en este ejemplo que yo les doy cuando yo termine de visualizar ese automóvil, ese coche eh, o cualquier otra cosa que yo me imagine eh, después de que cuando despierte de, de esa de esa hipnosis cuando despierte de ese estado de trance que a final de cuentas es lo que es o es algo muy parecido ese coche va a llegar a mí en las siguientes horas en, la, en la, o en los siguientes días pero va a llegar a mí muy pronto y de manera instantánea porque ya lo creé por eso yo les he dicho en, de, en, en videos anteriores que es muy importante creer, tener esa seguridad de que ya tienes el objeto o lo que quieras obtener. Tienes que tener esa seguridad para que eh, lo puedas crear psíquicamente y se materialice en esta realidad 3D. Eso es lo que se tiene que hacer, pero ya estando en un estado eh, de hipnosis ...en un estado en el que alguien eh, pues te somete a un estado de, de hipnosis... ...que ya vemos las típicas formas de que te acuestan en un sillón... ...y te empiezan a, a, a hipnotizar con un reloj o con un talismán o con una bola... ...y ya tú entras en un estado de, de hipnosis... ...y si esto eh, pues se animan a hacerlo... Eh, ...se convencen de hacerlo esto y lo llevan a cabo díganle a la persona que les diga palabras clave, que les dé palabras clave durante su hipnosis eh, según al objetivo del cual eh, quieran lograr para que eh, también puedan materializar el objeto. Ahora voy con los que están intentando obtener algún poder psíquico a través de la ley de la atracción tenemos que hacer lo mismo, tenemos que ser sometidos en un estado eh, de hipnosis y eh, imaginarnos eh, en esas visualizaciones que vamos a tener o, o si bien nos puede hacer la persona que nos está hipnotizando que nos reprograme la mente eh, mientras nos está hipnotizando eh, con, para, con palabras como tú puedes volar, tú puedes levitar, tú puedes flotar, ese tipo de palabras clave, puesto eh, por lo general yo recomiendo que haya dos personas que nos estén ayudando, unos que nos esté hipnotizando y otra persona aparte que nos esté diciendo estas palabras clave eh, Mientras nosotros estamos visualizando, estamos imaginando como si lo estuviéramos viendo en carne, como si fuera algo real, eh, algo que está pasando de verdad para que eso, esos poderes puedan ser eh, desarrollados y puedan ser llevados a la, a, a la realidad. Y cuando nosotros ya despertemos ya tendremos estas habilidades psíquicas. Porque también curiosamente cuando tú haces esto, eh, se te despierta eh, el hemisferio, el hemisferio eh, izquierdo del cerebro. Que es el difícil que ahí donde están las habilidades eh, ocultas. Y vuelvo a repetir, lo, los que quieran obtener algún objeto, los que quieran volverse ricos, hagan sigan estas mismas instrucciones. Cuando estén eh, siendo sometidos a hipnosis, y, eh, ustedes van a tener, según lo que quieran, ahí su subconsciente va a proyectar lo que ustedes quieran, automáticamente lo va a proyectar y entonces van a generar una serie de visualizaciones, de imaginaciones, pero como si ustedes estuvieran viviendo en tercera persona, como si fuera real y es ahí donde van a poderse imaginando eh, yo que sé teniendo una casa una mansión gigantesca una casa gigantesca o teniendo un tesoro o pacas de millones y entonces eso cuando ya despierten de esa hipnosis lo van a manifestar materializándolo creándolo porque en ese momento en el que tú estás en ese estado de hipnosis subconsciente es donde creas eh, el objeto con tu cerebro con el poder de tu cerebro y lo manifiestas y se hace real ya cuando despiertas lo vas a tener ya vas a tener eso que tanto deseas entonces así es como funciona la ley de la atracción eh, esto costó descubrirlo pero al final se descubrió bueno amigos déjenme sus comentarios qué opinan sobre esto ya que esta es la verdadera forma con la cual ustedes van a poder hacer funcionar la ley de la atracción. Déjenme sus comentarios, su opinión, si les sirve esta información, si les fue de útil. Y bueno, eso sería todo, pero antes de irme quiero decirles que activen las notificaciones denme un re un like por favor así me ayudarían muchísimo y si no están suscritos suscríbanse y también si pueden únanse al canal muchas gracias amigos de youtube y nos vemos en un próximo episodio de paralogía muchas gracias